Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy el Pintora y seguimos con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Eh, quiero comprobar si tenemos para el código QR. No, todavía no tenemos para código QR. Porque iba a aprovechar de poner a Pikachu. A ver, tengo ahí por aquí, ¿no? Si mal no recuerdo. Para llegar al laboratorio del profesor Kukui hay que atravesar este campo de hierba alta. Dice que se centra... Eh, que se centra mejor en su investigación si está rodeado de Pokémon. No es ruta nueva. Como yo no soy entrenadora, no me queda otra que usar repelentes para atravesar las zonas de hierba alta. Cuando lo usa no te, no, no te aparecen Pokémon salvajes. ¿Sabes? Neurilla, quiero decir Cosmo, viene de un lugar muy lejano. Es un Pokémon muy poco común. ¡Mor! Este pequeño oculta un gran poder. Una vez lo usó para salvarme cuando estaba en problemas. Por eso no quiero que más gente de la necesaria sepa de su existencia. De momento solo he con solo solo he contado ¡Ay! contra. Solo lo he contado este secreto a gente de confianza como el profesor Okaudan. Pues sé que no nos delatarán. Oye, puedo pedirte un favor. Me gustaría que no le hablases a nadie de este pequeño ni de lo que pasó en el puente. Preferiría mantenerlo en secreto ¡Qué Pesada Ah, por cierto, la pintora Te voy a enseñar un pequeño atajo Atajo sí. Pues vale, sí, porque no quiero pelear Si vienes por aquí puedes bajar de un salto Y llegar antes al laboratorio Sin tener que pasar por la hierba alta Mira, te voy a mostrar cómo Voy Te sugiero que pruebes el atajo Pero tú mismo Te espera al frente del laboratorio ¿Quieres pelear? Así vamos a hacer mínimo una pelea. Vamos allá con las rodillas bien flexionadas. Venga, combate. El joven Caristo te desafía. Un saludo a todos Caristo. Un Pokémon. Saca un Key. Wow. <risa> Creo que era psíquico y al mismo tiempo, siniestro vamos a usar Disparo de Mora pues así le bajo un poco la velocidad, soy el primero yo en el atacar vamos a usar Agarre No le queda mucho, pero bueno Reflejo Qué capullo De ataque físico Jolene Uf. Picotazo, no No Qué cabrón Qué bien, con eso lo tenía Pokémon Romel Ataque Qué bien escondido se lo tenía Picotazo Bueno Vamos a usar Lenguetazo No porque es tipo siniestro, no le va a hacer nada Asqua. Eso no es ataque físico ¿no? Así que te la aguantas Y otra vez asqua. Incay para rastrear. ya Fionitris 7 Y aprendió Fetón Lodo, bien Al final he, he, he Flexionado tanto las rodillas Que he acabado en el suelo Muy bien Ahí en el fondo hay un objeto Lo Vamos a saltar por aquí por aquí creo que había una entrenadora también. Está un poco pardelada, pero bueno, está. A ver, hola. Hola, ¿quieres luchar? Je, te he pillado por sorpresa. Alola, mira que manda... Mira qué manada de Pokémon que tengo yo. Wow, wow, wow. A ver. La chica Ángela te desafía con un Pokémon. Saca Yungos Venga, y Tri. Vamos a usar Esto Fetón Lodo para que era Bajaba simplemente si la velocidad, ¿no? Baja la precisión Bien, povería Va a atacar antes que yo, así que... Vamos a usarle un disparo de mora, como siempre Malicioso Baja defensa O sea, me vas a empezar a hacer ataques ahí fuertes, ¿no? Vamos a usar el lodo Para jorbar. Baja <ríe> precisión Ah, pero ataca. O sea, quita. Eso nunca lo había pensado yo. Me, va, me está bajando demasiado la defensa y me estoy temiendo lo peor. Así que otro bofetón lodo. Ya ni malicioso puede hacer. Así que, venga, bofetón lodo. Vale. Vamos a ver los, los stats. Tiene la velocidad bajada a 2 y la precisión bajada a 3. Vamos a darle mala precisión. Ostras. Venga, vamos a cambiar de Pokémon. <ríe> Porque mira que le baja la precisión y mira que, que el tío o sea, pudo atacar de manera correcta. Venga, vamos a meterle aquí un arañazo. Que le cogemos el pelito y se lo dejamos bien planchado. Vamos a hacerle un poco de cariñitos al Pokémon, pero por supuesto offline. El chico perdió. Me cachis. Pues sí que. Sí que de fuerte. Por cierto, un saludo a todas las ángelas, ¿no? No sé si lo dije. Vamos a jugar un poquito con el Pokémon. Y ese ya estoy. Bueno. Ya he jugado un ratito. Y nada, vamos a visitar a Kukui. Porque. Bueno, como no sé si me va a tocar luchar contra alguien. Vamos a usar una bolsita. Vamos a usarle una poción. Infinitrix. Y proseguimos. A ver. Está Lily aquí en la puerta. Vamos, Rockcraft. Súrrate. Súrrame con todas tus ganas. No te contengas ni un poquito. <risa>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 Eso que hoy es el Profesor Kukui, suele llevar a cabo sus investigaciones sobre movimientos en el interior del laboratorio, como puedes ver. Parece que me va a tocar reparar el techo otra vez. Da igual cuanto lave su bata, estará siempre para la arrastre. Eso de remendar la ropa no es lo mío, así que siempre le toca comprar batas nuevas, <risas> Bueno, no tanto tengo más, entremos. Y menos mal que no estoy haciendo voces porque ya la voz la tengo ya <coughs> hecha casi, está super cascada. Está súper cascada. Un Stafford. No recuerdo el Stafford. Bueno, la inventora. Muchas gracias por traérmelo hasta aquí, Lilia. No ha sido nada. Soy su ayudante. ¿No? es menos Es lo menos que puedo hacer. Rorraf estaba hoy pletórico La investigación va viento en popa Eli pintora, déjame tu Pokédex de un segundín Bueno, ¿qué te parece mi humilde morada? No está nada mal, ¿verdad? A lo que íbamos Por fin ha llegado lo que, de lo que quería enseñarte Esto... Hay que ver, Lilia, menuda ayuda Te quedas ahí plantada y tengo que hacer yo todo el monólogo Verás, mi intención es integrar a Rotom en tu Pokédex. ¿De verdad? Sí, en realidad es muy sencillo. Al estar constituido principalmente por energía eléctrica, Rotom es capaz de integrarse con facilidad en máquinas y dispositivos electrónicos. ¡Exacto! Y para aprovechar este extraño poder, hemos diseñado esta Pokédex de nueva generación para que Rotom pueda vivir dentro, la Rotomdex. El nuevo medio de comunicación entre Pokémon y personas. ¿Y, y tú, amigo mío, vas a ser una de las primeras personas afortunadas en tener una Rotom Dex. Bueno, dejémonos de chachara. Voy a dejar a tu Pokédex como, una, como nueva, con estas piezas acaban de llegar a mí. Rotom. Eh, eh. Perdona, Rotom. No quería asustarte. Rotom. Aquí tienes, ratón, bienvenido a tu nuevo y mejorado hogar Quiero que ayudes a la pintora en su periplo Como si fuera su refuerzo, vamos, ¿lo pilla? Tom Hola, me alegro de conocerte, trátame bien, ¿vale? ¿Ves a la pintora? Roton no lo puede utilizar el lenguaje humano. Es una guía algo, es un guía algo novato, pero parece que le has caído bastante bien. Pero profesor, ¿por qué ha metido a Roton en la, la Pokédex? Mujer, pues porque el Pintora acaba de llegar a Lola, así que necesitará una pequeña ayudita para no acabar perdido. Muchas gracias y es un placer, Roton. otro te indicará dónde tienes que ir en todo momento y cuando no solo tocarlo podrás ver el mapa de la región. Tilo, ¿no? Ahí Estamos. ¡Alola! Una suave brisa marina me ha traído hasta aquí. <ríe> Ostras. ¿Eso es un altillo? Ni se te ocurre subir. Lilia no tenía dónde ir, así que la he dejado quedarse en el altillo. Qué menos que ayudar a alguien que necesite ayuda, ¿no? Pues nada, pintora, te confío de esta Rotondex. Y a ti, Roton, te confías, de Pintora. ¿Esa es la Rotondex? ¡Qué chulada! ¡Qué chula! El Pintora, Tilo. Que tengáis un buen viaje. Vamos allá. Ahora deberéis dirigiros a la escuela de entrenadores. Lo mejor para aprender lo básico y llegar a ser un buen entrenador Pokémon es combatir. Y la escuela de entrenadores es el lugar ideal para principiantes. Para principiantes. El primer paso para llegar es convertirte en el campeón. ¿Qué vas a hacer tú, Tilo? Voy a jugar un rato con mi Pokémon. El recorrido insular. Esta es la forma que tiene la gente de Alola de, de entrar en contacto con el mundo que les rodea. Elegisteis ser compañero así que no me extraña que te tenga cariño. Pero no es el único. Tu nuevo guía ratón también parece muy a gusto a tu lado. Creo que lo mismo podría decirse de Nebulilla. No sé cómo lo hace, pero parece que les inspira confianza. Lilia, no pierdas de vista a mi pintora, ¿vale? Vas a tener que hacerle de guía hasta que aprenda a usar la Rotondex. Prefiero la Rotondex antes que Lilia. Bueno, vamos a grabar. Porque al principio hay muchísima cinemática Y vamos aquí a investigar un poquito A ver si hay objetos por aquí, por algún lado Por lo pronto Lilia duerme en un sofá Bueno, es un sofá cama Se puede hacer cama Aquí hay un murkrow por la cara Ese es el cojín de Cosmo Ok Ok Hola Stuful. Con él no puedo interactuar Y con, sn no, con Snabul tampoco ¿Con Rockruff? No, el único Rockruff amistoso es el que estaba por allá ¿Y por aquí hay algo? Como aquí siempre he pensado que hay, ahí hay algo Pero no No, porque la casa de Cuckoo es cuadrada, así que Imposible Mira ¡Ay! Oh, un poliwa Aquí hay un montón de libros Que nunca me he parado a leer Y ahora no voy a hacer No va a ser la primera vez uh -huh. Hay cajas de cartón Con aparatos electrónicos mm. Vale, eso es para, para poder cambiar la, la forma de la, de, del Rotom sin el caso de que en algún momento tengamos un Rotom Que les comento que en esta versión del juego Ni en esta ni en ninguna de Pokémon Sol Pokémon Luna, ni Ultra Sol, ni Ultra Luna Hay, hay Rotoms, pero bueno Pues nada, vamos a continuar Por cierto, Pintora, ¿sabes que al lado de tu casa tienes un centro Pokémon, no? ¿Qué sucede? De manera repentina, todo ha quedado vuelto por un manto de oscuridad. Todo es nuevo. ¿Y ahora? Gosh. No tiene nada que temer, Nebulilla. Supongo que es un eclipse solar. Es lo que pasa cuando un astro cubre espacial o totalmente el sol. Aunque no recuerdo que se previera ningún eclipse solar para hoy. Bueno, no pasa nada. Este es solo un buen presagio. ¿Un buen presagio? Quiere decir que va a suceder algo bueno. Eso mismo. Cuentan que hace tiempo la región de Alola se vio sumida en la más completa oscuridad, pero humanos y Pokémon lograron eh, desterrarla con la luz. Y así fue como se originó el recorrido insular y la de conseguir cristales setas para, hacer para ese ser. Ya sabes, Eli Pintora. Ahora que tienes la superpulsera seta, intenta hacerte con todos los cristales Z que puedas. Sería muy útil para mis investigaciones sobre los movimientos Pokémon. Bueno, esas son cosas muy suyas, profesor. Vamos, el te espero frente al centro Pokémon. Ok. Yo voy a investigar un poquito la zona. Buscando objetos. Mira, dice, dice Rotom. Vaya susto, me pegué cuando oscureció de repente. Voy a ponerle yo también. De todas formas, el profesor Kukui dijo era un buen presagio, ¿cierto? Pero oye, nada como una vista del centro... Visita al centro... Indicaré su ubicación en el mapa... Ok... ¿Y tú también quieres pelear? Sí, venga, vamos a pelear... ¡Me gusta pelear! <risa> ¿Te gusta más el mar cuando está en calma o cuando hay, hay oleaje? ¡Wow! <risa> La, la, la, la nadadora Susanita Te desafía Un saludo a todas las Susanitas O a las Susanas, eh Saca Wingul, Problem Yo veo Yo ve, un picotazo Que me puede dejar Cao Así que Contra que también es de agua Lo tengo chungo, eh Disparo de mora Que no creo que se lo cargue de uno solo Supersónico Mira tú lo que va a usar Supersónico Y me la juego que tiene pistola de agua Tiene pistola de agua y picotazo Eso me lo juego Vamos al agarre Supersónico Y ahora va a utilizar picotazo Pues... Como va a utilizar picotazo, yo voy a cambiar a Romel. Con un poquito de miedo. Gruñido. Gruñido bajo el ataque. Ahora leche. Voy a usar lenguetazo. Paralizado, tómalo ahí. Pistola de agua. No, no, no. <risa> Venga, Fionitri el ataque. Estoy corriendo mucho peligro. Agarre otra vez. Supersónico Bueno, y ahora En un extremo de que Me golpeé yo mismo Vamos a usar agarre nuevamente Está confuso Y se ataca auto solo Venga Esto de agua Estaba prediciendo que yo cambiara A Al ítem no Ostras Menos mal, eh Menos mal Venga, vamos a usar una... Una poción Bien Usa gruñido Para bajarme el ataque No, no pasa nada Va a venir bien Porque así Si, si me... Si estoy confuso y me ataco tampoco me hace mucho daño Pero Wingull va a morir seguro Fioniti está confuso A ver, 3 3 Esto es mala suerte Bueno, no entiendo por qué me hace tanto daño Pistola de agua Ya no está confuso Bien <ríe> voy a a Wingull. Me metí en un combate muy difícil, eh Así que se merece que lo cuide un poquito Tras la batalla Tras la batalla No lo voy a grabar, por supuesto Romero al 10 Perfecto Ahora no, no, Susanita perdida y dice No hay la capaz de ahogar el, el, el, Tu espíritu de lucha Ya no hace dinero Pues nada Bueno, ya he jugado un poquito con ellos Y vamos a seguir Primeramente quiero guardar le da bastante cariñitos. Y y, y, y, vámonos. Por cierto, no le leído las pistas de entrenador. No pasa nada. Vamos para aquí a coger el objeto. Y no sé si, tal y como estoy, debería cruzar la hierba alta. Pues sí, no me queda otra de tal manera. Pero vamos a ir por aquí. ¡Combate! Random, sin poder atrapar Me cago en la leche que encima es ese Que por ahora es mi Pokémon no preferido ¡Huir! Acabo sin problema, bien ¡Corre! <ríe> sin más Wingull, por favor Nada, no vamos a visitar a mamá Vámonos a ir al centro Pokémon Esto es un centro Pokémon, ven que te lo enseño Gracias Lily Lilia Jojojo, va jo, jo, a haber un Pokémon de ruta. Bueno, un Pokémon nuevo Cuando quieras curar a tu equipo, habla con la chica del mostrador Ella se encargará de que tus Pokémon queden como nuevos. Es genial, ¿verdad? No soporto ver a los Pokémon malheridos eso es el PC. Puedes usarlo para depositar a tus Pokémon o para sacarlos y añadirlos a tu equipo. Es una tienda. <ríe> en la tienda Pokémon encontrarás todo tipo de objetos útiles para el recorrido insular, así que no dudes en pasarte por ahí de vez en cuando. Yo solo para, po para Pokéballs y repelentes. Y eso de ahí es la, ca de la cafetería es el del centro Pokémon. Ok, a veces me gusta pasarme por ahí y tomarme una leche Mumu para relajarme. En la guía de viajes leí que las bebidas varían de un centro a otro, así que vale la pena pasarse siempre para ver qué tienen. Puede que tengan algún dulce para acompañar tu bebida, e incluso algún que otro consejo para tu recorrido insular. Espero que te haya quedado de todo claro. Dirijámonos ahora a la escuela de entrenadores, pero antes aprovecha para curar a tus Pokémon si crees que hace falta. Pues sí. Pues bueno... Antes que nada, vamos a hablar con el señorito este de las camisetas naranja y azul. Dice, Alola, tú debes ser el Pintora. He recibido un regalo misterioso para ti. Aquí tiene. Este regalo tiene un Pokémon. ¿Quieres recibirlo? Sí. ¿Le puedo poner un mote? puedo ponerle un mote? puedo ponerle mote? Quiero ponerle mote. <risa> que ese Rockcraft va para el equipo, eh. Completamente legal. Venga. Sí. ¿Quieres poner un mote? Sí. Este es Rockraft. Lo siento. No se lo va a llevar ningún suscriptor. Es anto. Anto sonido del equipo. ¡Yuhu! Hasta la próxima! Ok, mira, vamos a curar los Pokés Luego tengo que mirar bien Cómo, cómo evoluciona cada cual Porque la verdad es que nunca me acuerdo Cómo evoluciona el Rockcraft Crepuscular Sé que es a nivel 25 Pero no me acuerdo de más Pues nada, lo dejamos para otro día entonces Vamos a guardar y ahora sí, vamos a terminar el capítulo, ya nos vemos en el siguiente, que seguramente será dentro de un par de horas para que me dé tiempo de editarlo y todo. Mientras tanto, si quieres puedes ver más vídeos en mi canal, y si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha, por supuesto, no olvides darle like. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!